y el ministerio ha dejado, como ocurre siempre, que pasen las vacaciones y para luego entonces intervenir los centros, cuando debería ser lo contrario. En el caso nuestro, tenemos eh, centros como el del Cruce de los Basilios, la Escuela Patria Mirabal de acá, de la comunidad de Los Cacaos, que por decisión de los propios padres no va a poder iniciar el año escolar. Tenemos el caso de la Escuela Eusebio Manzueta, tenemos el caso de la Escuela eh, Durge María Vargas de malnombre del Caimito, donde también eh, por decisión de los padres no podrá iniciarse la docencia en ese centro. Para mencionar solo algunos de los casos, pero son 46 casos que todos necesitan atención. Es por ello que nuestra voluntad como ADP, y ya se produjo una reunión de las 10 seccionales de la regional 07 es iniciar el año escolar, ahora lo iniciaremos con un plan de lucha eh, si sí, el ministerio y las autoridades de aquí al 19 de agosto no producen las intervenciones que tienen que producir, porque realmente esperan a que inicie cada año con las mismas problemáticas con que termina el año escolar anterior y entonces luego se quejan cuando los padres, cuando los estudiantes y los maestros y maestras nos vemos precisados a desarrollar acciones de lucha.